Hola, buenas tardes. Estamos con, con, aquí mismo con Juanjo Tarrés. Juanjo Tarrés acaba de publicar un libro en la buenísima editorial Guanáfrica, El buen Dios, que eh, es una novela sobre el conflicto de Ruanda, en el genocidio de Ruanda, y es una novela en gran parte testimonial, puesto que es un relato con un protagonista de, digamos, del genocidio. Eh, pero, además, Juan Torres es una persona que está vinculada al mundo de la cooperación al desarrollo, al mundo de la cooperación humanitaria, y ha vivido desde el 2004 en diferentes países, en Maraví, Etíope, Etíop, Níger. Bueno, le queríamos, en primer lugar, eh, preguntar, porque, claro, como saben los oyentes de Sintonía Laica, la Iglesia Católica, en el genocidio Ruandés tuvo estuvo un papel un protagónico, y no, y no precisamente benéfico. Y sin embargo, el libro se titula El Buen Dios. Yo le voy a preguntar a Juanjo sobre mmm, qué conoce él del papel de la Iglesia Católica en el genocidio ruandés. Hola, buenas. Eh, sí, básicamente el, el, el libro está basado en un, testimonio, en un testimonio personal, pero es cierto que durante los primeros días del genocidio la iglesia, las iglesias del, del país se convirtió como en un... la gente pensaba que era un punto de, de refugio y mucha gente se concentró en, en ellas. Lamentablemente los, los genocidias aprovecharon para concentrar eh, a la población en iglesias, en estadios, en campos de fútbol, y ahí se produjeron grandes, grandes matanzas. Entonces, realmente la, la población, con esos espacios eh, sagrados, pensaba que tenía una, una protección y, y se vio que, que no. Y eso fue un, un drama, el pensar que ni siquiera hubiese un espacio sagrado para, para, para tener un, un refugio. Aparte aparte de esta de este de esta situación, es decir que en el en el, el protagonista de la novela no hace una mención explícita a su vivencia con en relación a la iglesia, porque él básicamente consiguió refugio en un en un estadio. Sí, Juanjo. Ahora te quiero preguntar por tu experiencia en diversas ONGs y realmente en diversos países africanos. ¿Cuál es tu opinión? Del papel que tiene la iglesia actualmente, y digo la iglesia misionera, es decir, eh, porque claro, en España llega el día del Domu, eh, y mm, nosotros, pues eh, consideramos, una parte, digamos, nuestros asociados están un poco en la idea de que siguen cumpliendo un papel un tanto neocolonial en África. Eh, pero vamos, tu experiencia directa, además muchas ONGs están muy vinculadas, como tú sabes bien, al ámbito eclesial. Pues no sé, Osfor Intermón en España, en fin, el origen que tiene, etcétera Es decir, pero la pregunta es, por tu experiencia, por tu realidad, eh, ¿cuál es la aproximación que puedes hacer a este asunto? Yo creo que cada, cada contexto merece ser analizado individualmente. Es decir, que en cada país se dan unos contextos diferentes y es difícil, entre comillas, generalizar todo el continente africano en, en algunos países que en otros. Yo me he encontrado con, con puntos de vista muy diversos en materia religiosa. Desde sacerdotes en Etiopía que explicaban el tema de la anticoncepción, cosa que choca mucho el pensar que que un sacerdote católico pues, fomente el hecho que se usen preservativos, hasta otros que tienen una visión, como has mencionado, más tradicional, de difundir la palabra y lanzar un mensaje religioso. Yo creo que es un tema complejo, que, como digo, es difícil generalizar, y, y claro, desde mi punto de vista, a mí lo que me gustaría es que ya sea Cualquier ONG religiosa o cualquier ONG laica o cualquier persona que está trabajando en, en, en, el, en el terreno en África lo haga desde un punto de vista pensando en el bienestar de la población a la que se dirige y no en, y pensando en un bienestar más, más material, ¿no? porque a fin de cuentas si no tienes agua potable o no tienes letrinas o no tienes un hospital cercano es muy difícil pensar en otras, en otras prioridades. Sí, y mira, por último, te quería preguntar sobre la guerra de religiones, ¿no? Es decir, hay una guerra de religiones ahora mismo en África, ya no solamente por las guerras reales que, eh, digamos, encubren... Eh, o a veces se disfrazan como guerras de religión, ¿no? estoy en este caso refiriendo al islamismo, pero hay un fenómeno que quizá conocemos menos en, en Europa y es la, el impacto también muy fuerte que tiene el evangelismo en, en África, en muchos países africanos, incluso en las élites políticas. ¿no? Es que hay una asociación, vemos, de élites políticas vinculadas al evangelismo, digamos, pues de origen anglosajón. Entonces, eh, por tu experiencia en los países donde has estado, ¿qué nos puedes comentar referente a esto? Bueno, eh, generalmente cuando hay un país o una región o una zona donde hay un conflicto, se entremezclan muchos elementos. La religión es uno de ellos, es evidente. Me viene el caso, por ejemplo, de República Centroafricana, que es un país donde actualmente hay unos grupos armados eh, de corte cristiano, otros grupos armados de, coste, de corte musulmán, y, y claro, es un elemento a tener en cuenta. Pero desgraciadamente se mezclan esos elementos, no es solo, como mencionaba es una religión, sino que a veces es una guerra por los recursos naturales, por la economía, por la política y se le añade el elemento religioso. ¿no? Entonces, para mí es una, es una pena porque cada uno puede tener las confesiones que uno quiera, laica, ser creyente, no creyente, agnóstico, animista. Yo eso lo, lo respeto, eh, pero por otro lado me, da, me entristece pensar que se utilice el nombre de Dios, creas o no en él, para, para defender unas ideas. ¿no? Entonces es terrible pensar que en un contexto complejo hay temas económicos, de recursos políticos, se añada a un tema religioso a, esa, a ese conflicto. Bueno, muchísimas gracias Juanjo y simplemente recordar recordar a todos los oyentes de Sintonía Laica que está ya, en, está ya en distribución, El buen Dios, por la editorial One África una editorial espectacular eh, que desde el año 2004 está intentando impulsar eh, la divulgación de temas africanos en España, cuestión verdaderamente difícil, a pesar del papel, digamos, de colonial que hemos tenido hasta hace no mucho tiempo. Simplemente, darte la enhorabuena, Juanjo, por esta tu primera novela, El buen Dios. Gracias a vosotros.